El Cylon es un gabinete con lateral acrílico con estética elegante. Posee esa línea en diagonal en el frente que se destaca mucho con su iluminación RGB. En su parte superior podemos ver que posee lector de tarjetas, un USB 3.0, dos USB 2.0, conectores de audio, power y reset. El espacio para el fan superior viene cubierto por una rejilla, la cual impedirá que ingrese suciedad al gabinete. El fan trasero viene incluido con el gabinete. Nos permite colocar dos fans de 120 en el frente, y además colocar un SSD en el lateral al costado del madre. Tiene bahías para colocar dos discos mecánicos. En la parte posterior podemos ver que tiene mucho espacio para administrar los cables, además al venir con la fuente cubierta, esto nos permite esconder todo el cablerío detrás de este cobertor. Como les comentaba, la línea frontal tiene iluminación RGB, la cual se alterna con el botoncito que está en el extremo del panel frontal. Tiene 6 modos de iluminación y 7 colores diferentes para elegir.